En Señorías, el Grupo Socialista nos trae a esta Cámara una moción con secuencia de interpelación en la que nos llama la atención en que muchas de las medidas gracias, son literalmente las mismas con las que propusieron una proposición no de ley sobre la sequía. Que se presentaron en el Congreso de los Diputados el 9 de abril del 2012 y allí quedaron hasta el final de la legislatura. Por otra parte, y es al mismo tiempo una moción un tanto inoportuna, le podemos llamar, cuando hoy mismo se debate en el Congreso, se ha debatido en, los, en el Congreso de los Diputados la convalidación legislativa del Real Decreto Ley 10-2017 de 9 de junio por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas como deberían intentar incorporar las propuestas de la moción consecuencia de interpelación. Nuestro grupo parlamentario presenta dos enmiendas con el interés y aportando, desde nuestro punto de vista, enriquecer el texto. Una de ellas es una enmienda de supresión, del apartado 6 de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, la cual dice reducir las tarifas eléctricas y el canon de riego a los agricultores localizados en las zonas afectadas por la sequía y otras adversidades climáticas. Y es que desde nuestro Grupo Parlamentario, sin desconocer las especiales dificultades que afronta el sector agrario en tiempos de sequía, no resulta, no resulta... Perdón, señoría, perdón un momento. Guarden silencio, por favor. Continúen. Como decía, que sin desconocer las especiales dificultades que afronta el sector agrario en tiempos de sequía, no resulta admisible que, por ello, además del resto de medidas que se plantean, se les deba bonificar o reducir los costes del suministro. Y mucho menos admisible es la generalidad con la que se plantea que esas bonificaciones se puedan extender a otras zonas afectadas por otras adversidades climáticas no especificadas. Y una segunda enmienda de modificación, pues tampoco resulta aceptable la idea de que se demande, que la demanda sea únicamente un agua barata y que se les venda por debajo del precio de coste a los regantes o se les subvencione con este fin. En su día, se apostó por la construcción de diversas plantas de desalación de agua marina a fin de abastecer una demanda de recursos hídricos que justificaba nada menos que el trasvase del Ebro. Años después, parece que esa demanda de agua no era tal. Pues esas desaladoras están absolutamente infrautilizadas, o al menos lo que se demandaba no era agua, sino agua gratis o casi. Y la respuesta tampoco en época de sequía puede ser que se venda el agua producida en las mismas por debajo de su coste de producción, pues ello sería tremendamente injusto y además desleal con las explotaciones que sí pagan el agua a su coste de producción. Por eso, consideramos que debe apostarse por una reconversión del proceso de desalación partiendo del hecho de que los mayores costes de estas son los energéticos y que además fueron diseñadas de manera que no implementaron las energías renovables para los procesos de desalación o destilación cuando actualmente el estado de la técnica nos permite la desalación por medio de procesos de osmosis inversa mediante energía fotovoltaica o la destilación por membrana acoplada a un campo solar de captadores estáticos de forma prácticamente autónoma, lo que permite no solo disminuir muchísimo los costes de producción, las emisiones de gases de efecto invernadero, la dependencia energética de combustibles fósiles y, por último, el coste de producción de agua desalada. Gracias.